El juego de los auriculares Nunca se percataron de voces o sonidos extraños que no formaban parte de la canción que estaban escuchando con los auriculares puestos. Si tu respuesta es sí, quiero decirte que es perfectamente normal. No estás loco ni tu mente te juega una mala pasada. Se trata de un tipo de ente o espíritu que trata de comunicarse con nosotros. Nadie sabe por qué. Hay una manera de invocarlo. Quiero decirle que es muy arriesgada, si la haces bien obtendrás una recompensa, pero si fallas, nadie sabe lo que pasa, lo cual, obviamente, no es nada bueno. Este ritual debe realizarse estando solo en tu habitación y completamente a oscuras. Cuando hayas apagado todas las luces, siéntate en tu cama, pon la canción más lenta que tengas en tu lista. Algunos le ha funcionado con Blumisunde. Cuando vayas por el minuto exacto de reproducción, baja un poco el volumen, quítale un lado de los auriculares y haz la siguiente pregunta: ¿Estás aquí? A lo cual, si has reiniciado bien el proceso, te contestarán muy cerca de la oreja que no tiene el auricular. Sí. Luego de esto, pondrás a hacerle tres preguntas, las que quieras, él o lo que sea que está a tu lado. Responderá de manera exacta. Cuando te haya contestado la última de tus preguntas, quítate el auricular y corre a prender la luz. El ente que está junto a ti no es muy veloz, pero no querrás imaginarte lo que te hará si te alcanza. Una vez prendida la luz, el ritual estará terminado. Quiero aclarar que estás por tu propia cuenta. Yo te recomiendo no realizar tan arriesgadas ahí, pero si eres curioso, adelante, ve. Y bueno, si les pareció interesante este ritual, espero que lo dejen en sus comentarios y me digan qué les pareció. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que es bajo sus normas hacer este tipo de rituales porque hay un límite de la superstición y de la realidad. Así que bueno, si lo quieren intentar, pues adelante. Si no, pues no lo hagan, solo escuchen y disfruten de estos eh, rituales o creepypastas que es mejor, es mejor nada más. Imaginar, ¿saben? Imaginar y no no ver qué pueda pasar. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el siguiente video o lo que vaya a ser. Un saludo y nos vemos.